Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube, Oxlack, Investigador, únete al Team. El mundo está de cabeza y nunca sabemos de dónde puede llegar el peligro. Lo sucedido este fin de semana en la Ciudad de México es una muestra de lo que puede sucedernos a todos es realmente terrible, escalofriante, una persona de la nada toma una piedra y se la estrella en la cabeza a un chico de 19 años, vamos a ver esta trágica historia. El domingo por la mañana un hombre drogado tomó un pedazo de piso y accedió a un restaurante de la colonia Roma y sin pensarlo decidió estrellarlo sobre la cabeza de un joven de 19 años de edad que comía tacos tranquilamente junto a su familia. Así sin más, un sujeto entra con la pesada piedra en la mano y de la nada la estrella en la cabeza de esta persona. El padre reacciona queriéndolo perseguir, pero tras un pequeño forcejeo, el agresor logra salir corriendo y huir del lugar. El agresor fue identificado como Siddhartha Israel de 39 años de edad, originario de Puente de Isla en el estado de Morelos. Israel dice ser adicto a la cocaína y al cristal, y estando en este estado, simplemente decidió acercarse a donde Andrew estaba desayunando con su padre y atacarlo de la nada. Después de lo acontecido, Andrew fue llevado de urgencias a un hospital donde su estado de salud se reporta como delicado. El papá de Andrew asegura que sufrió una hemorragia interna y que están en la espera de descartar posibles complicaciones. Al día siguiente del suceso, se le ordenó a centenares de elementos policíacos estar atentos para la búsqueda del sujeto. El operativo se llevó a cabo en la Colonia Roma, La Condesa, Doctores, Buenos Aires y toda la Alcaldía Cuauhtémoc. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García, señaló que el hombre ya era buscado. Alrededor del mediodía, Elementos de la zona centro ubicaron a un sospechoso con sus características y que al darle seguimiento terminaron confirmando que era él. El sujeto se encontraba caminando tranquilamente y fue ahí donde lo atraparon, asegurándole 10 dosis de cocaína. Una vez que lo llevaron al Ministerio Público, contó que desde hace tiempo vivía en las calles de la ciudad, donde continuamente compraba droga en narcotiendas de la Colonia Doctores y que las consumía hasta tener alucinaciones Ya plenamente identificado, el sujeto quedó a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México y podría enfrentar cargos por tentativa de homicidio, agresión y lesiones Afortunadamente se pudo eh, lograr la captura de esta persona. Lamentablemente por su estado mental es posible que también pueda salir absuelto. No sabemos cómo se vaya a resolver este caso, pero lo importante es que el chico de 19 años, Andrew, se pueda recuperar. Vamos a estar al pendiente del estado de salud del chico y también de que se haga justicia con este hombre tan peligroso que estaba en las calles, que consumía drogas y que también decía tener alucinaciones con monstruos y criaturas y que por eso hizo lo que hizo. Lamentable este suceso en la Ciudad de México. Sígame en mis redes sociales en donde estaré compartiendo estas noticias y más sobre el mundo de lo paranormal y también misterios de internet. Les agradezco también que compartan este video, me dejen un like y su comentario. Nos vemos en el siguiente video.